Hola, soy Juan José Cárdenas Valdés, director académico de la modalidad a distancia de nuestra Universidad Continental. Como parte de nuestra adaptación a las normas emitidas por la SUNEDU, hemos cumplido con el trámite de cambio del programa a distancia de la modalidad semipresencial hacia la modalidad a distancia. Este hecho nos acerca a la aspiración de ser una modalidad con estudios de pregrado a distancia con formación flexible y de calidad, para lo cual necesitamos que des tu consentimiento de este cambio, rellenando el formulario que enviamos junto a este video. ¿Qué significa este cambio? Adecuarte a llevar y aprobar el 20% de presencialidad y el 80% de virtualidad de los créditos de tu plan de estudios y seguir gozando de la flexibilidad que te da estudiar a distancia, es decir, que mantienes el formato de estudiar a distancia. ¿Te preocupa la denominación de tu título? En tu título se va a registrar la modalidad que te corresponda de acuerdo al total de créditos presenciales y virtuales que apruebes durante tu carrera, es decir, si acumulas el 20% de créditos presenciales, te corresponderá la modalidad distancia. En cambio, si lograste acumular hasta el 30% de créditos presenciales, te corresponderá la modalidad semipresencial. ¿Qué pasará si te mantienes en la modalidad semipresencial? Tendrás que asistir semanalmente a las clases y quincenalmente a las evaluaciones, en las asignaturas cuyo componente se programen de manera presencial en los horarios de noche durante la semana o en los horarios de fines de semana en el campus más próximo a tu lugar de residencia o al lugar en el cual tú permaneces. Si requieres más información, el equipo de mentoría atenderá a tus dudas e inquietudes Fíjate el contacto que te corresponde por carrera y que te estamos alcanzando en este mismo correo. Recuerda que seguimos mejorando para continuar brindándote educación a distancia de calidad. Muchas gracias.